La instalación del TMT en La Palma supondría un revulsivo de, de dimensiones impresionantes para la isla de La Palma, ya desde su propia construcción, con durante 10 años, eh, haciendo posible la, la repoblación de toda la comarca norte de la isla y luego la posibilidad de, de, de, de que nuestros grandes talentos, nuestros grandes valores, los jóvenes, eh, a través de nuevas carreras y nuevas formaciones puedan quedarse en la isla, incluso retornar muchos de aquellos que hemos perdido por la falta de, de población. Desde luego sería eh, un acontecimiento extraordinario en la isla, tanto a medio como a largo plazo.